Muy bien. Ahí sí hay que escucharnos, chicos. ¿Se escucha mi voz? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase, ¿ya? Entonces, miren, vamos a seguir viendo esta parte de la clase, dice maquinación, ¿no? Entonces, justo le decía, ¿no? Cuando nos vemos esa novela, siempre están maquinando cosas, ¿no? Nos dan ideas, inclusive para tener, pues, pelear en casa. Miren, esta, hay que vivir siempre felices, ¿no? Cuando Dios nos hizo, dice... Dijo que el ser humano se gobernara a sí mismo. Dios fue una persona bien práctica, Diosito. Decía, el ser humano se gobierna a sí mismo. ¿No? ¿Para qué voy a intervenir? Dice, el ser humano solito se gobierna, dice. ¿No? Pero también Dios dijo, pero el ser humano con el tiempo no se podrá gobernar a sí mismo. Porque siempre está andado la maldad. ¿No? La maquinación del ser humano, ¿no? El pobre Jesús, ¿qué hace, no? Viene a la tierra y dice, voy a, hacer, voy a enseñar a ellos a tratar de salvarles la vida. ¿Y qué hizo la gente? Lo quería matar. ¿no? Porque él dijo, yo me llamo el hijo de Dios. ¿Y qué hizo la gente? No, es un mentiroso, ¿no? <risa> Ayer vi que, pues, cuando había publicado ahí en el, en, en el, me hace reír, ¿no? Porque el pobre Jesucito vino, ¿no? Él como ser humano, o sea, como, hablando como ser humano, él fracasó, ¿no? Como ser humano, pero no como hijo de Dios. Porque lo mataron. pues y Claro, tú dirías, profe, pero tenía que cumplir la promesa de, de dar la vida en rescate, sí. Pero si tú supieras que vas a morir, ¿no? Y que vas a ir al cielo, yo me, yo me mato ahorita y me voy al cielo. Porque sé que voy a ir al cielo, pero ahorita no sabes si vas a ir al cielo. ¿No? Porque dicen que hay infierno y hay cielo. ¿no? Pero si en el caso de Jesús, Jesús estaba seguro, ¿cierto? ¿sí? pero como ser humano fracasó, porque intentó, pues, dice a, a los aduceos, a los escribas, trató, pues, de eh, predicarles, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Lo condenaron, ¿no? Y eso lo habla la Biblia, ¿no? O sea, maquinaron contra Jesús, ¿no? Hasta Pilato dijo, que es pobrecito, el hombre no ha hecho nada para merecer la muerte, pero se lo dejó a la gente, pero dice, la gente lo quiere matar al hombre, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿no? Por eso Pilato dijo, yo me limpio las manos, por si acaso, de repente Diosito dijo, ¿No? Y tiempo más tarde, cuando se encuentran las escrituras en el más muerto, se, se dan cuenta de que el mismo Dios, o sea, Yahvé, las cuatro consonantes es el mismo término de Jesús. O Yoshua, Yahvé, que quieran ustedes. Y la ira lo mismo lo hablan. Entonces, <risa> hemos maquinado contra el propio Dios. O sea, es algo increíble. ¿no? Maquinamos contra el propio Diosito y lo matamos al propio Diosito hecho hombre, ¿No? O sea que es algo inaceptable, ¿no? Pero bueno, pero Diosito es un alguien que perdona, ¿no? Yo, sin embargo, las novelas acaso perdona. Está maquinando. Pues es una pérdida de tiempo, ver eso. Sea, siempre hay que pensar cosas positivas para tener la mente. Entonces, esa es la palabra maquinación, ¿correcto? Muy bien. Voy a mandarles aquí el link a los otros chicos. En el término de maquinación, ¿correcto, chicos? Muy bien. Vamos entonces a continuar con el curso. ¿Correcto? Algo muy práctico, ¿no? A satear. Significa disparar sat sa sateas contra alguien. Por eso, cuando lo han visto ustedes ahí, dicen, están sateando contra el Castillo, dice su abogado. ¿no? Y uno dice, ¿qué están más diciendo sateando? Claro que los medios de comunicación lo entienden, pero automáticamente están con su diccionario. Que están sateando. Dice, están disparando sateadeses contra alguien. Oriendo matarlo contra ella. Dice. Para imputar a una persona insistiendo en el asunto, repitiendo constantemente determinadas. Eso significa asatear, ¿Correcto? Incordiar. Fastidiar, molestar. ¿no? Entonces tú dices, me estás incordiando, me estás molestando. ¿No? Acometer, atacar con ímpetu y fuerza contra algo o alguien. ímpetu, ¿no? ¿no? Acometer, ¿no? Eso significa, ¿no? La palabra acometer. Vamos a ir a la siguiente terminología, chicos. Muy bien. Acá tenemos dos términos coliginoso, que es nebuloso, turbio, oscuro, tenebroso, ¿no? eh, tenemos acá recidivia, repetición de una enfermedad poco después determinada terminada la convalencia. Reci, residiva, ¿No? Resididia. Residida. Es una repetición de enfermedad poco terminada impasible, que no se altera, ¿No? A veces tú dices, ¿No? Eres una persona impasible. ¿Qué, qué pasa? Yo soy tranquilo. Sí, pero impasible es aquella que no se altera. ¿no? Marasmo es una versión al trato contra las personas. ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir, ¿no? Que ese término que nos han puesto de cholos, no los españoles, es un marasmo. ¿Sí o no? Porque el grado del extremo de agotamiento dice o oh, en ¿no? La misantropia es una versión al trato de las personas. ¿no? Ese término que digo de cholo sería un misantropia o un marasmo. Misantropia, ¿no? ¿Correcto? Un maramos un grado extremo de agotamiento o inflajezamiento, ¿no? Una osquedad es una aspereza del trato, falta de cortesía, movilidad. Entonces, cuando alguien no es, no es cortés contigo y tiene movilidad, esta es una osquedad. Una factibilidad es una amabilidad, de atención una persona contra otra, ¿no? Esa afabilidad, ¿no? Conceptual, una herente, dice, herística, dicho de la escuela filosófica de Sócrates, ¿no? carestia significa carencia, escasez de alguna cosa, especialmente de víveres, ¿no chicos? Muy bien. Ahí tenemos algunos términos en, en inglés que se lo he puesto por si acaso se los pregunte. Y acá vamos a ver el vocabulario de la semana 5. Amianato es el abesto, también llamado amiato-burilia, que es el grupo de minerales fibrosos compuestos de silicatos de la cadena doble. Los minerales de tú tienen fibra larga, y resistente y suficiente y flexible, como que se pueden separar y entrelazar. Además, tiene resistencia a altas temperaturas, siendo excelentes aislamientos térmicos. Eso hay muchos chicos en las minerías, en Junín. ¿Sí? Solubridad, característica de la cualidad de lo que no se es judicial para la salud. Solubridad. Meneboscabo, disminución de una cualidad positiva de cierta cosa. Octurar, cerrar o tapar, desfallecer quedar una persona sin fuerza o energía física hasta el punto de desmayarse, ¿no? desfallecer, ¿no? Muy bien. Fustigar es azotar, fauto que se muestra engreído, es una persona fauta, ¿no? Mamá, es engreído, sí, pero puede ser fa fatuo. Fatuo también, es una persona engreída. Misandra, aversión a varones. Cremástico, económico. Anuencia, consentimiento a la aprobación. ¿correcto? Hundir, pensar y, y preparar con cautelar algo, generalmente un plan que lo intriga. Acá tenemos desmayar, encade, encadenar, deci, discernimiento, diferencia, razón, entendimiento, y Nico, malvado, ¿sí? Y Nico es una persona que es malvada. Cambio formo, ¿correcto? Son la, el inforden se reúne todos los, dice, de América del Sur, definido de acuerdo con el registro de fósiles moleculares de ADN. Consumo significa la autoridad en la expresión, ¿no? Muy bien. Aquí hay términos que yo lo voy a dejar y vamos a pasar ya al esto. Los lo voy a pasar ahorita. Vehemencia significa émputo, ¿no? Es una persona vehemente, ímpeto, pasión, estupor, asombro, sorpresa, exagerada, que impide hablar y reaccionar. ¿no? Hay esas personas que dicen, oh, yo ingreso fácil, para mí me dan la beca 18. Es una persona con vehemencia, dice, ¿no? Paliativo, que sirve para suavizar los efectos negativos. No es una persona paliativa. Prelado, sacerdote superior de un monasterio. Intricado, complacido, entrevesado, confuso, cohecho, ¿no? Dice, al presidente Castillo se le ha encontrado un hecho, un cohecho. Un cohecho es un soborno de una administración pública. Y también son denunciables, ¿no? De hecho, cohecho. ¿no? La, administración es una, un soborno, la administración pública es un soborno de la administración pública, es un cohecho. ¿Correcto? Un concúbito es una unión sexual entre un hombre y una mujer. Una cosa es concubina y otra cosa es un concúbito. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Acá está el vocabulario de la semana 5, Pional, Tardio. Acá le estoy poniendo, chico todos. ¿Sí? Y vamos a pasar ahorita y hacer lo que es el simulacro, ya, que quedó pendiente. A ver, por ahí me están escribiendo, dicen los alumnos. A ver, vamos a ver, creo que no, no pudo ingresar, ¿no? Dice la señal, creo que es, ¿no? No se puede, dice. La voy a pasarle acá, ¿ya? Profesor, una pregunta. Sí, dime sí, mi hija. Eh, había exámenes anteriores que venían un poco de inglés? o? sí. Eh, mira, a ver, justamente ese es un dato que es muy bueno lo que me acabas de decir. Ustedes saben que las preguntas se basan también en, a ver, ¿cómo les explico? En, en los cambios que hace el gobierno. Ustedes saben que el gobierno mencionó de que ya en los colegios, universidades, en las tesis, deben ser en inglés, las universidades también dijeron de que los exámenes, inclusive los exámenes de misión de San Marcos, UNI, Católica, todos los exámenes ya vienen en inglés. Entonces, me dieron ese temario y, por si acaso, digo, aprendan términos en inglés prácticos que ustedes deben saber. Me imagino que ustedes en el colegio han llevado cursos de inglés. ¿no? ¿Sí? Justamente me hace una pregunta muy detallada que tú me has dado porque una alumna en la mañana me escribe y me dice, profesor, ¿puedo hacerle una consulta? Me dice y me quedé sorprendido. Me dice, profesor, en mi, en, me ha dado respuesta beca 18 porque llenó todos todo los datos y el último me dice de que los dos últimos años mis notas que me han salido me han salido bajas pero me he ponderado y que le falta acreditar cursos como inglés y me dijo también eh, economía y otro curso más me quedé sorprendido no me mencionó ese ¿qué? ¿por qué raro dice? no y claro, ahora me pongo a pensar y digo, claro, ahora en los cursos de postulación a San Marcos, a UNI, a Católicas, a los exámenes de admisión, ya vienen en cursos de inglés. Inclusive en institutos ya vienen con cursos de inglés. Los que viven en Cusco, en el colegio, les decían inglés. Terminan el colegio y están haciendo, a los turistas, hablando en inglés. Niños. De chicos de 15, 16 años saben hablar alemán. Yo lo esa vez que estuve en Cusco, y estaba tanteando a un a un, a un chico y dice, hablan idiomas en el colegio, me fui a ver un colegio y dice, sí, están enseñando a los chicos el idioma inglés, alemán italiano ah, no creo y me aparecí y le digo a un alumno pues, este, le digo Guten Tag Is bien? y agarró y me contestó Tag Guten y me habló también y yo le digo Es parenting. soy peruano y me entendió Ah, me dicen, me comenzó a hablar, no, aquí me enseñan el alemán. Ah, mira, sorprendido. ¿No? Y el inglés también. Por eso cuando ustedes, son, no sé si han, alguien es del Cusco, en las escuelas enseñan en el colegio. Entonces, mire, ve, hay niños del Cusco que están postulando a beca 18. Y la pregunta es, ¿habrá inglés? No lo sé, pero está ahí. Está por ahí, de todas maneras, en colegios de provincia. Dice, pero en colegios de provincias ¿qué sucede? ¿No? me imagino que deberían enseñar el inglés porque está dentro de la de la nueva malla curricular que dio el ministerio de educación. Yo, yo creo así como usted dice, profe, deberían enseñar más idiomas aparte del inglés, porque que yo sepa, lo que usted está hablando es de colegios de provincia que están enseñando aparte del inglés otros idiomas. Acá las cosas enseñan el inglés. Al menos yo tengo. Claro, pero. Ah, y tú mismo lo has dicho, te enseñan en inglés, pero por ejemplo, ahorita la, la, lo que te he dado de beca 18 está en inglés. Algunos términos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Está en alemán y no en otros, por eso te digo, ahorita los voy a pasar, ¿ya? Para que lo tengan. Y vamos a resolver ya, ahora sí, el, lo que quedó pendiente, que te voy a pasarles ahorita, ¿ya? A vez lo tengan. Vamos a ver el simulacro, ¿ya? El simulacro, a ver. Y les paso... ¿Me confirman si les llegó? ¿Les llegó, chicos? ¿Se les llegó, no? ¿Le llegó a todos? A ver, confirmen. Sí, profesor. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Entonces, a desarrollar el simulacro que quedó pendiente, ¿Ya? Vamos a ver el simulacro. Miren, ve. de los simulacros... Eh, yo le voy a decir una cosa casi los simulacros lo vienen repitiendo algunas bueno cambian solamente los términos ¿ya? pero casi los simulacros eh, se basan en los hechos reales de ahora ¿no? Por hijo de provincia estoy aprendiendo inglés y francés mira por ejemplo ahí Carla está diciendo eh, que está aprendiendo francés no Carla ¿Cómo le bu eh, Carla ¿Cómo le voy? Le estoy saludando a Carla en francés bueno cuando uno viaja a otros países aprende también ¿no? nosotros los peruanos lo bueno es que nos adaptamos a cualquier medio de cualquier país muy bien, vamos a ir entonces a la semana número uno muy bien merci, muy bien vamos a ir acá, vamos a ir al simulacro ¿eh, chicos miren ve, esta parte importante que yo quiero que la aprendan ¿sí? Tiene que verse mucho con la situación de cómo ustedes resuelven el problema. Así va a ser los textos. Ustedes van a leer el texto y en los textos van a comprender a qué se refiere. O sea, comprender cuál es la situación problemática del problema y qué hace el gobierno para poder solucionarlo. Y da soluciones al gobierno. Y qué medidas se establecen para que se efectúe y este conflicto, y se pueda utilizar de una manera en que la población salga beneficiada. Eso es lo que hace el gobierno, y aplica leyes, aplica normas, normas jurídicas, que están basadas y lo aprueba el Congreso. Entonces, miren, acá vemos una ley. En primer lugar, vamos a, ir a utilizar el término. A ver, yo les digo a ustedes qué es una ley. ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué es una ley para ustedes? A ver. Una norma. Ya, una norma. ¿Qué más podría ser una ley? Una ley que, acá me dice, a ver, un, que debe cumplirse, una normativa que debe cumplirse, una norma, una normativa que debe cumplirse, una resolución, una norma establecida. Muy bien. Que debe cumplirse al cien por ciento gradualmente o debe cumplirse tal como dice la norma al 100%. Muy bien. Es obligatorio que, se, que el, el ciudadano peruano eh, esté totalmente obligado a cumplir esa norma. Olvídate del tema de si no lo cumple, no lo cumple, profesor, pero si lo cumple, no, no, no, diga, no te preocupes, tú sé diferente, eso es lo que busca. Muy bien. Claro, habrá sanción, ¿no? Como penas privativas de libertad, sanción económica, normas jurídicas que son sanciones, las normas jurídicas son sanciones. Muy bien. Mira, hasta ahí vas entendiendo. Ahora fíjate, mira, vamos al problema. Dice, el texto que dice, es el título, dice, la ley que regula, regula el uso de plásticos, ya que es una realidad en plazos que corre, dice, desde mañana. Eso lo estableció el gobierno, Esa es parte de la problemática de ahí. Pero ¿Cuál es la problemática? Tú vas a entender, profe, ¿Cuál es el problema de los plásticos? Yo en mi, en mi casa, yo vendo plásticos y no pasa nada, profe. Tengo mi techo de ternopol. Ah, ya, pero estás llenando, pues, hijo, el Estado dice, eh, estás acumulando los hospitales de salud de cáncer. ¿Tú sabías que el ternopol, el plástico, están, son derivados de, de, del petróleo? ¿Sabías? ¿Sabías que esos envases de plástico, cuando tú los tomas y le das varios usos, lo metes al, a la, al horno a microondas, estás generando calor y estás generando que esos derivados del petróleo, te estás metiendo petróleo a tu cuerpo gases tóxicos que van a, van a matar tus células y van a producir con el tiempo cáncer ¿Mm? es por eso que el Estado dice ya estamos cansados, mucho gasto dice. el gasto público se ha hecho los hospitales se han llenado porque la gente se enferma de cáncer al estómago, cáncer a los pulmones respiración, no puede esto ¿cuál es el problema? pero el Estado dice no, no hay que difundirlo a los medios de comunicación porque la gente compra eso y eso nos ayuda a incrementar eso que el que lo lee, lo entiende la norma. Hay que aplicar la norma, que lo entiendan. Ni siquiera los medios de comunicación porque ellos les pagan. Entonces, claro. ¿Tú sabías que mil años demoro, demoro una botella en el mar de agarrar y poner? Entonces, ¿el Estado que dice? ¿Qué hacemos? Dice, para controlar que la gente no, no use plástico, bolsas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces estás llevando una botella de plástico a, a tu niño... Ahí, Dante, no veo con un, con un niño ahí. ¿Cuánto una botella del mismo plástico le están dando a tu niño para llevarlo al, al colegio? ¿Cuántos usos le has dado? ¿Y cuántas veces le has metido al horno a microondas? ¿Cuántos gases han emanado con el agua? ¿No? Imagínate: toxinas al cuerpo, ¿no? Problemas por pulmones, te salen heridas, llagas. Y finalmente terminas muriendo en corta edad. Entonces el gobierno dice, vamos a regular eso. Dice, pero el peruano no entiende. Siguen comprando plástico. Entonces dice, conoce lo que dice la ley. Entonces lo publica la república y dice lo siguiente. Y este es el texto que pone Beca 18. El mismo Beca 18. Dice, conoce lo que la ley dice y regula. ¿Qué significa regular? ¿Sí? El uso del plástico. Lo ¿no? dice prohibir. Regular es prohibir. ¿no? Prohibir la entrega de bolsas pequeñas menores de 30 centímetros por otro lado, mira, 30 por 30. Lo regula el gobierno, dice, ya, ya, esto que ya no sea posible, dice, están mucho gasto, dice. El polen de ya tiene muchos pacientes, no hay médicos. Minimizar el uso de los bases de Ternopor para alimentos. hijo, yo te digo la pregunta, si ya tienes en casa tapas de Ternopor, por favor, hijo, no te den la comida ahí caliente, mejor que te den con petróleo, hijo. ¿Tú sabías que en Colombia todos los plásticos, las bolsas de ternopol, lo queman y ahí sacan gas natural? Mejor agarra el gas y, y, y respíralo. Porque eso es lo que hacen estos plásticos. Y lo dice la ley, no lo digo yo. Esto es un estudio que han hecho. Entonces, minimizar el uso de los bases de ternopol para alimentos. Prohibir la entrega gratuita de bolsas, sorbete, supermercados, y ¿Tú, tú qué dices cuando vas a, a comprar? Te dice, señor, este, deme un cafecito, pues, calientito, ¿ah? ¿eh? Ya, y este, un sorbetito. Y el sorbete comienza a arder, ¿no? Ah, hace frío, dice. ¿Qué estás metiendo a tu cuerpo? Petróleo, gases, con líquido. ¿Y tú crees que estás tomando cosas ricas? Por eso yo tengo, yo llevo siempre mi botellita, mi, mi vaso de, de cerámica. ¿Qué mejor? Vaso de vidrio. ¿Correcto? Dice prohibir la entrega gratuita de bolsas de sorbetes supermercados, mercado y restaurante. Fomentar la producción, dice, de utensilios biodegradables de insumos naturales como la caña. Porque esto produce y son derivados del petróleo. El gobierno dice, ya no usen plástico. Lo dijo el otra vez, hace ya dos años. Y la gente que dijo no hizo caso, sigue vendiendo. En la tarde esto le dije a un alumno y se enojó, ¿No? Ahora, ¿cuánto da el plazo, dice el gobierno? El gobierno dice, no, vamos a hacerlo prolongadamente, no que sea inmediato, sino se le va a dar plato. Entonces, el plazo de implementación dice que sea en 36 meses. Mira, ¿Cuántos 36 meses hijo? Tres años. ¿no? Provisión que se aplicará, dice, desde la vigencia de la ley a los 120 días. O sea, tienen 120 días para que la gente se vea, se muera o... o te... <risa> o toda la gente que tiene pues en su almacén boten esos plásticos o los venden, entonces la gente apurada de vender entonces a los 100 días el uso de bolsas sorbetes, envases de plástico utilizar, dice, bóreos de plástico de entrega de publicidad, diarios esto fue, dijo, el gobierno dijo, vamos a publicar esto en los diarios, publicitarios diarios, todo, que la gente no haga eso entonces, ¿qué hizo? la televisión lo pasó una sola vez, hijo para que te olvides ¿no? Pero te olvidaste. encima vas allá y te enojas, ¿no? Señor, ¿Sí? no hay bolsita. ¿No? Que vas al cine y dice: Qué bonito la, la botellita de Star Wars, de plastiquito. La voy a usar para mi hijo 20 veces. Lo metes al horno microondas. ¿Qué le estás dando, pues? ¿No? Dice: Fabricar, importar y comercializar bolsas de ingeniería menor. Mira a esta temperatura de 20 centímetros, 30 centímetros de lado, de espesor, dice, y que sean de bolsas biodegradables, o sea, que no produzcan enfermedades. Y darle espesor todavía. Y aún así, estas bolsas aún contienen sustancias que hacen daño. Pero si son biodegradables, mucho mejor, de mejor calidad. Mira, el gobierno da las pautas. Ya en el programa no está si lo aplica, mira. pero debería aplicarlo, debería un ente regulador que se encargue de eso. Por eso está yendo, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Miren, ¿cuál es el, el, el plazo? A los 36 meses, fabricar, importar y comercializar bolsas no reutilizables, en base de plástico que no sean, dice, reciclables, miren, reciclables. en bases de Ternopol que no sean reciclables o biodegradables. El mismo gobierno te dice, por eso es que tú vas, ¿no? Y dices, y se, y se crea el impuesto del consumo de plásticos. De los 10 céntimos del 2019 hasta el 2023, que suba a 50 céntimos. Hijo, si aún vendes Ternopol, vendes esto, véndelo a cinco soles para que nadie se compre. Y una vez ya esas cosas se vayan del país y del mundo entero. Porque todo eso malogra y contamina el medio ambiente. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Tú sabías eso, hijo? Que estaba compuesto de, de, de petróleo de derivados del petróleo, ¿sabías? ¿Sabían o no sabían? A ver, ¿qué me dice por ahí? Entonces, ¿qué dice la entidad del Estado? Dice, la publicación lo da en el 2018. ¿no? La contaminación, claro. No solamente la contaminación, el daño a la salud. Muchos pacientes con cáncer. Míreme, ya se prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso, en áreas naturales protegidas, Áreas declaradas como patrimonio cultural. Profe, pidió miedo al Cusco y en el Cusco siguen dando botellas de plástico. No, mira, ¿qué pasa, fe chicos? Patrimonio de manera museos, entidades del poder ejecutivo. En 180 días hábiles de su publicación se prohíbe la compra y el uso de bolsas plásticas de un solo uso de árboles y en base de eternopol. Si tienes techo de Ternopol, ya sabes que es cancerígeno. Profe, pero ya no es calorcito, pe profe. Sí, calorcito, hijo, pero ahí está, pues, los gases que emanan, el calor, ese calor es gas, el petróleo, por eso es que estás mal, de los pulmones, te hace daño, te enfermas. Y hay muerte, muerte lenta. Esta norma fue firmada por el presidente Vizcarra y fija límites para el consumo de bolsas y sorbetes. En el último verano, dice, los peruanos usaron bolsas plásticas, sorbetes y envases de Tornopol en los bañeros de nuestro litoral. Lo lanzaron al mar, ¿no? Por ahí se lo ocurrió y dice, Ah, bolsita, a la playa. ¿Qué culpa tiene el pececito? Por eso es que no hay peces, pues. Se van lejos. Todo nuestro litoral lleno de basura. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama esa, esa laguna que está en... Una laguna bien bonita. También lleno de basura, dicen. La norma que busca regular el desmedio, dicen los plásticos desechables, estableció plazos concretos para su cumplimiento miento, entonces las normas son para que sean cumplidas, en un periodo máximo, mira, le dice, ya tres añitos, ya pasaron los tres años, han cumplido y que se culmine ese de su fabricación, importación distribución, su uso de las bolsas no utilizables sorbetes, envases de plástico bótalo hijo, rómpelo, córtalo en mil pedazos, ya no, le, ya no comas ahí cuando yo voy al mercado o voy a comer en un restaurante, me quieren dar en plástico, no, no, no sé, ya no puedo pagar pero señor, ya me hizo servirle, no, pero póngamelo en plato. Y encima la señora agarra y me dice, me lo pasea, de, no, pues no se pase, me de nuevo. ya lo puse en plástico. Señora, la, la norma dice que está prohibido el uso de plástico, usted ya lo calentó ahí. Y eso me va a matar, le digo. Usted me va a servir si hay, en un plato no. No, no, señor, me dice, no, más que quede. Se molesta, pero estoy haciendo bien, estoy cuidando mi salud. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que iba a tener bolsas de, este, en botella, este, vasos de plástico aquí? Ya bótalo, hijo. ¿Por qué? Porque ese daño contra la salud. Incluyendo de poliestireno extendido, mira, conocidos como Ternopol. Los techos de Ternopol emanan gases. ¿Mm? La primera medida se aplicará a nivel nacional, dice que se aplique en todo el Perú. Y será la prohibición de la compra o uso de la venta de elementos de plástico en las playas y en la Amazonía de Perón. Aquí viven Quitos. Mire, en los diarios, programas de pago, información dirigida consumida entre documentos. gobierno dice, vamos a establecer que todo el mundo lo sepa, pero ¿qué ha hecho el medio de comunicación? No lo dicen. Pues sí, En En tantos años que era la fabricación, importación, distribución de entregas, información en de bolsa. Entonces, tú lees acá el contexto. La norma fue aprobada por el Congreso. O sea, El Congreso se prestó, dijo, no, esto es cierto, esto es serio, dijo. ¿Ya? Entonces, que sea de serio, dijo, que se aplique y lo firma. Entonces, vamos a responder aquí las preguntas, chicos, que quedó pendiente. El tema central del texto se enfoca en qué? ¿Qué dirían ustedes? En la costumbre del uso de bolsas de sorbetes en envases, regulación del uso del ternopol y envases de plástico, legislación que protege y cuide el medio ambiente, la norma que regula el uso del plástico en el Perú, la norma vigente respecto al uso del, del polestileno. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? La de... La D, porque es una norma. El contexto habla de una norma. Muy bien ahí. Sería la respuesta la de acá, ¿no es cierto, profe? Porque es una norma, pero profe, hay que cumplirla, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, van a marcar ahí la respuesta, la clave, la D. Dice, el texto vocablo concretos, concretos, mira. Yo estoy ustedes les mandaba. tiene significado preciso de manifiestos específicos, objetivos, sólidos, identificables, ¿Cuál sería? Un, algo concreto es algo, ¿Espe? específico. Específico. Excelente. ya que están chancones hoy día. Muy bien. El título de la infografía destaca: la infografía es el documento. ¿ya? Estoy, ahí tienen las palabras. Que los plazos fijados para acabar con el plástico, el cobro de impuestos para quienes usen el plástico, la expectativa ciudadana para erradicar el plástico, la necesidad de una ley de urgencia ecológica, la importancia de concientizar a los ciudadanos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Cuál sería? La necesidad de una ley eco. Lógica. Lógica, pues sí, hijo, ¿Sí o no? Porque claramente el documento habla de una ley, Mira cómo yo vas entendiendo el razonamiento de cómo detallar el problema. Dice, se desprende el texto de esta ley, dice, se desprende del texto que esta ley distingue con fines ecológicos, sanitarios, o sea, cuidar la salud, el medio ambiente, el plástico, dice, se desprende del texto de que esta ley dice desechable o, rec o reciclable, reciclable o biodegradable, de un solo uso de desechable, reutilizable o biodegradable o de uso industrial o comercial. ¿Cuál sería ahí la respuesta en la número 4? ¿Quién nos dice? A ver. ¿Cuál creen que sería la respuesta? En la número 4. ¿Qué dijo? El, qué, ¿Qué dice la ley? Que esto en los próximos años debe ser desechable del reciclaje, ¿sí o no? O sea, en pocas palabras, ya no tengas plástico en tu casa. Ya pasaron tres años. ¿Aún tienes vasos de plástico, hijo? ¿Aún sigues comiendo? ¿Quién ha comido de pero hoy de plástico? ¿Ah? ¿Quién ha comido plástico de plástico hoy día? Callados se quedan. Todos se han comido, ¿no? Hoy día menos mal, comí mi, mi, mi, mi, mi, me dieron mi vasito de vidrio. No, ya profe, qué envía? dice por ahí un alumno. Claro, porque ley ya sabe, ya no vas a hacerlo mañana, ¿no, hijo? Ya no vas a hacerlo, ¿no? Pobre ustedes. Muy bien. Es incompatible con la información proporcional afirmar que la ley aprobada por el Congreso de Vizcarra responde a una preocupación por el medio ambiente de la firma, de la firma del presidente. Está prohibida la producción del uso de plástico en nuestro país de la aprobación de la ley. El impuesto establecido del consumo para desfrenar. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, la número 5 por ahí me dice una luna, menos mal que no usamos plástico, dice. ¿Cuál sería? ¿La PROBI, la ley que es aprobada por el Congreso o que está, está prohibida la producción de plástico? ¿Cuál sería más específico el argumento? Prohibida, porque. La prohibida. Que se debe. El, no, la producción ya no debe ver en el país. Y la pregunta es: ¿por qué aún tienes plástico en tu casa y encima, creo que algunos reciclan plástico. No, pues hijo, están valorando la salud de la gente, pues. ¿Quién agarra, sale por la calle y compra una botellita a los extranjeros de esos que recogen de la basura con agua calentita no? Una chicha. No puede, te estás matando, pues hijo. ¿No? Mucha profe, por ahí la gente dice, Galaxy, a ver, Notex, ¿alguien nos quiere hablar a ver? su nombre. Ver, ¿quién? Profesor, profesor, eh, todavía no bajé, ¿Puedes subir un poco? Claro, claro. Pregunta, ya, dice incompatible incompatible de la información, o sea, en esa parte, en la cinco, en la cinco se refería de que lo que no está en la información, ¿Verdad? Así es, ajá. Lo que está mal. Eh. Sí. De esas alternativas. Ay, es que no lo había entendido así y había marcado otra cosa. Ah, no, dice, ¿se depende de eso, de, si tiene confines ecológicos, sanitario, claro, la ley dice, que sea desechable y del reciclable, ¿no? O sea, que ya se desecho O sea, que tú en tu casa no recicles. Más bien, deben ponerle sanciones a, lo, a los recicladores de plástico. Pero mira, cuánta gente está va a la calle y está recogiendo la botella. Inclusive tú recolectas en casa botellas. ¿Por qué haces eso, eh, hijo? Por un sol, el kilo, el peso. Pero estás maltratando el medio ambiente. Te das cuenta pero con eso me ayuda a comer, sí, pero es el medio ambiente, valoras tu salud. ¿No? ¿Te das cuenta, hijo? Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 6. Repito, repito. Este es el texto 2. Entonces tú lees el texto, ¿no? Dice, con la expansión de la comunicación en red, una nueva sociedad está emergiendo a un lado de la sociedad real, se trata de la sociedad virtual. Mira, el texto habla de una sociedad virtual. Su territorio es un ciberespacio, ¿No? y su tiempo es un tiempo virtual. Por ejemplo, ahorita vivimos en un ciberespacio, ¿no? Claro, porque nos estamos comunicando a través de la tecnología y los medios de, que esta herramienta, un ciberespacio, porque nos podemos comunicar de todas partes del Perú, y podemos acá hacer el curso, ¿no? En tiempo virtual, ¿no? Y se trata del fenómeno novedoso cuyas características son escamasamente conocidas, puesto que esta sociedad... Con el pleno de despliegue de sociedad, dice, no podría existir al margen de la sociedad real. Y es algo real que estamos pasando. No podría vivir sin, sin esto. O sea, siempre va a haber clases virtuales, dice. Pero aunque comparte con ella un conjunto de rasgos comunes, o sea, hay gente que de repente no tiene las mismas ideas, tiene propias especificaciones que han convertido en un tema de gran interés para los académicos. Interesados en las características que tendrá la nueva sociedad, que está generando, dice, la crisis de las industrias. Dos ¿no? indicadores de creciente interés, dice, de las, mire, y esta palabra, ¿no? como flamante, ciberantropología, reconocida como una disciplina académica en 1992, en la multiplicación de eventos académicos dedicados a discutir la naturaleza, de los cuales lo más importante son los congresos mundiales sobre el ciberespacio. Se realizó en Madrid en el 2015 y las implicaciones que tendrán las pasiones de este orden social mire, de todos los países. Entonces, cuando tú entiendes esto, dices, profesor, el texto está hablando de que ya vivimos un ciberespacio. ¿No? Un ciberespacio donde se crean los científicos, los científicos que hacen, crean este mundo, ¿no? De la tecnología donde podemos comunicarnos. De todas partes del Perú y poder tener cursos virtuales. La virtualidad venía para quedarse. Ustedes cuando estén en la universidad van a tener cursos virtuales y cursos presenciales. Y háganse esa idea. Profe, pero... Sí, pero no te van a enseñar todos los días. Vas a ir a la universidad, va a haber cursos presenciales, y eso que va a ayudar a que haya más incremento de alumnos, ¿no? Que haya más orden. Entonces, mire, acá hay una. Acá ven un, a un señor que está dando clases como yo con su micrófono. Y, y acá le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto de la carrera de informática nos ha llevado a una época de deshumanización, ¿no? De despersonalización. No coincido con vos, dice, ¿no? Él le dice, ¿no? Pero dice, ¿a vos quién te preguntó? Estoy hablando con mi notebook, ¿no? Mira, de esta conversación, mira lo que salen las preguntas. Vamos a ver las preguntas. El concepto de sociedad virtual designa al tiempo inmaterial característico del siglo XXI, a las nuevas formas de cómo nos comunicamos, al territorio espacial, y un tiempo virtual a un fenómeno nuevo capaz de deshumanización. ¿Cuál sería la, la alternativa? 6. ¿Qué habla el texto? Del territorio espacial y tiempo virtual. Así es. Por ejemplo, ahorita estamos en un, en un territorio espacial, porque muchos vienen de unos vienen de Lima, otros vienen de Callao, otros vienen de, de provincias, en un tiempo virtual, ahorita es el tiempo, ¿no? A las 8.51. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Mira cómo contestamos. El vocal o naturaleza que. ¿Qué se emplea? ¿Qué sentido de qué? Para ustedes, ¿qué significa la palabra naturaleza? Esencia, origen, pertinencia, cualidad. Tú no has visto cuando viene una jovencita y, eh, a los chicos, ¿no? Y le habla con una voz, una naturaleza suave, bonita. Eso es, es esencia que tiene esa chica. Entonces dice, la naturaleza se refiere a la esencia, chicos. ¿Correcto? Muy bien. En la relación del contexto del contenido viñeta, ¿qué significa una viñeta? ¿Alguien sabe que ha llevado computación en el colegio? ¿Qué significa una viñeta? Una viñeta es una figura, ¿no? Y la figura, vieron aquí la viñeta que se pegó en las dos personas de interlocutor, ¿no?